llenas, gente sufriendo, se han inventado otra guerra entre pueblos, hurtan recursos, siembran miseria, minando de injusticia todas esas tierras, hay que gritar, bien fuerte al viento, entraremos en el juego. gente cansada, preparados para la batalla y tiraremos la valla y heridas abiertas que duelen y que sangran, que le ha pasado a las especie humana. Y tiraremos la valla, lucharemos, cantaremos,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 Para la alcurnia y medio mundo pasando frío y hambruna Somos el grito de un pueblo entero Solo queremos pan, cobijo, luz el agujero Hay que luchar y no tener miedo La misma tierra, el mismo cielo, el mismo movimiento Hay que saltar y no estar quieto No hay que dejar correr el tiempo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 mejor, grita resistencia, rebeldía, revolución, lo lo lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.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 y tiraremos la valla, y tiraremos la valla, y tiraremos la valla.